En esta semana discutiremos cómo van a terminar su vida las estrellas, como enanas blancas, la gran mayoría, y algunas como una violenta explosión de supernova generando una estrella de neutrones. ...o un hoyo negro. Las enanas blancas son estrellas en el final de su vida, estrellas moribundas que se contrajo el núcleo a tal punto que la densidad de la estrella quedó enorme. Cuando el Sol esté ya en la etapa final con mil millones de años, el Cuesco del Sol va a tener una densidad de una tonelada por centímetro cúbico. El agua, ...tiene una densidad de un gramo por centímetro cúbico... ...una enana blanca tiene una tonelada por centímetro cúbico... ...las enanas blancas son estrellas que están tan compactas... ...que ya técnicamente no son un gas... ...sino que son una forma de materia... ...que tiene un nombre particular... ...que se dice que la materia se degenera... ...porque ya no sigue las leyes habituales de los gases... ...es materia degenerada, son estrellas enanas... Degenerada. son blancas cuando están bastante calientes al comienzo la enana blanca puede ser incluso una enana azul porque la temperatura puede superar los 50.000 grados a medida que la temperatura baja la estrella se ve blanca y si sigue bajando se empieza a ver amarilla y cuando siga bajando se va a ver una enana degenerada roja se la llama genéricamente enanas blancas. Porque la mayoría de las que encontramos en el universo todavía están brillando a una temperatura del orden de 10.000 grados. A medida que pasa el tiempo se enfría y al enfriar se va cambiando el color. Así que en realidad sería más apropiado llamarlo estrellas degeneradas calientes o estrellas degeneradas frías. Pero las enanas blancas son muy bizarras. Si nosotros no fuéramos a una enana blanca, a diferencia del sol, podríamos pararnos en su superficie, pero la, la fuerza de gravedad sería tan grande que uno pesaría toneladas, miles de toneladas, sobre la superficie de una, de una enana blanca. Es un lugar que la ciencia ficción puede usarlo porque es un lugar muy, muy, muy extraño. Todas las estrellas pequeñas, hasta medianas, desde ocho masas solares hacia abajo, todas terminan por formar un cuesco, ...que es una enana blanca... ...si la enana blanca es la forma... ...de morirse de la gran mayoría de las estrellas. La gran mayoría de las estrellas del universo... ...terminarán su vida como enanas blancas... ...pero hay una pequeña fracción de las estrellas... ...las estrellas grandes, de mucha masa... ...de más de ocho veces la masa del Sol... ...que son capaces de hacer reacciones nucleares... ...mucho más allá del carbono... ...hacen reacciones nucleares... ...que forman en el núcleo de la estrella... ...un corazón de hierro... ...todas las reacciones que conducen hasta el hierro... ...van ganando energía... Pero cuando llegamos a tener toda la masa transformada en un núcleo de hierro, no podemos ya sacarle más energía. La estrella, eso no lo sabe, contrae el núcleo de hierro y el núcleo de hierro se rompe, la estrella se desploma y produce una tremenda explosión. La estrella en su fase final termina por explotar violentamente y lanza al espacio ...el 90% de la masa que tiene... ...esa explosión final de la estrella... ...es lo que se llama una supernova... ...la estrella que va a explotar como supernova... ...produjo todos los elementos químicos hasta el hierro... ...y en la explosión misma... ...se generan neutrones... ...que producen elementos químicos... ...de mayor complejidad que el hierro... ...todos los elementos químicos... ...del sistema periódico bastante complejos los producen las supernova. La supernova lanza lo que era la estrella al espacio con una velocidad enorme de más de 10.000 kilómetros por segundo, 10.000 kilómetros por segundo, que viene a ser un 30 treintaavo de la velocidad de la luz. Las grandes fábricas de elementos químicos en el universo son las supernovas. Las estrellas que explotan como supernova son estrellas muy escasas y son estrellas muy grandes, de 10 masas solares, 20 masas solares, 30 masas solares, pero pueden formar un núcleo muy denso en la implosión previa a la explosión. Puede caer materia y formar una estrella pequeñísima de tan solo 10 kilómetros, ...contra los 10.000 kilómetros que tiene una enana blanca... ...es mil veces más chica que una enana blanca... ...y que es una sopa de solo neutrones... ...los neutrones son las partículas del átomo... ...que no tienen carga eléctrica como lo indica su nombre... ...una sopa, un puré de neutrones... ...llega a tener una densidad... ...de mil millones de toneladas por centímetro cúbico una densidad que realmente uno no logra ni siquiera imaginársela. Las estrellas de neutrones quedan girando muy muy rápido y si tienen un campo magnético intenso pueden emitir un pulso de radiación y se llaman pulsares. Estrellas de neutrones y pulsares son dos variantes del mismo tipo de objeto. Ahora, hay otra alternativa. Que cuando la estrella que explota tiene más de 25 masas solares es muy posible que el material que caiga hacia la estrella de neutrones o la, el proyecto de estrella de neutrones sea demasiado y la fuerza de gravedad venza a la fuerza que tienen los neutrones para formar una estrella y se produzca lo que se llama un hoyo negro, un objeto que está tan denso, tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él. En la explosión de una supernova, se pueden producir hoyos negros de 5, 7, 10 veces la masa del Sol. Hoyos negros, llamados hoyos negros estelares, porque son de masas como las estrellas, que terminan por sucumbir a la fuerza de gravedad. El hoyo negro tiene como una piel que se llama el horizonte de eventos. En el horizonte de eventos si uno llegara ahí, tendría que estarse moviendo a la velocidad de la luz para afuera para no seguir cayendo. Transponiendo el horizonte de evento, uno ya está dentro del hoyo negro y jamás va a poder volver al universo en que vivimos, ni mandar señales de celular, ni ninguna cosa. Los hoyos negros son objetos muy bizarros. Fueron pronosticados a comienzos del siglo XX y en 1970, con el lanzamiento de un satélite que detectaba rayos X, se encontraron una serie de objetos que son dos estrellas, una de ellas es un hoyo negro. Es decir, a partir de 1970 los hoyos negros fueron descubiertos como objetos que pertenecen al universo. Antes eran objetos teóricos y ahora se han encontrado hoyos negros incluso de miles de masas solares en los núcleos de la galaxia.